Bueno, hoy les quiero hablar de Amacho. Amacho llegó a sus 16 años a Venezuela. Es una señora vasca, pasó por París. Eh, tiene mucho dominio de las tecnologías a sus 87 años. Eh, tiene una tabla, una portátil, maneja WhatsApp, los, todas las nuevas tecnologías y aprende mucho cada día. Eh, eh, participa en las protestas, tiene un sentido de compromiso por Venezuela, lleva su icurriña a todos lados, reversible con la bandera venezolana por un lado y su bandera vasca por el otro. Ama mucho a Venezuela y yo creo que allá se va a quedar.